Bueno, eh, bienvenidos a todos y a todas, eh, sé que están empezando un curso de Discapacidad y Derechos Humanos. Eh, lo primero de todo es agradecer, agradecer a la Eurosocial, agradecer a, a México, a Sipina, al, al Servicio de Educación, el, la oportunidad que nos dieron de poder trabajar conjuntamente, de poder, de poder pensar juntos en estrategias para que los derechos de las personas con discapacidad no estén solo en un papel, sino verdaderamente sean eh, algo que verdaderamente se hagan, se, sea efectivo. Eh, en el trabajo conjunto que hicimos con, con, con México eh, salió esta oportunidad de poder transmitir bueno, una cosa que nosotros hemos probado acá en Uruguay, que estamos trabajando y que nos ha servido mucho para que la gente conozca y hable de la discapacidad desde el paradigma que del, del que debemos hablar, que es el de los derechos humanos. Eh, verdaderamente el, el, nos gusta nos gusta muchísimo a, a las personas del de poder trabajar con otros países porque nos hace crecer y nos hace crecer a todos y nos enriquece eh, bueno en este en este ida y vuelta y en este compartir experiencias que, bueno, que siempre ayudan a que juntos eh, salgamos adelante y que juntos podamos verdaderamente trabajar en lo que es eh, nuestro leitmotiv, que es los derechos de las personas con discapacidad. Y ahora Eber les va a contar un poquito cómo viene la parte del curso. Bueno, espero que puedan aprovecharlo y que de ahí, si, si ustedes puedan ser eh, como el que abre la puerta, el que empiece a replicar. Eh, esos conocimientos que, va, que les va, le vamos a transmitir en ese curso. Bueno, buenos, eh, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Eh, como decía Begonia, es un placer muy grande para nosotros poder estar compartiendo esta actividad este, junto a México, junto a Eurosocial. Social. Eh, este curso, en el cual ustedes se matricularon y que tiene una duración de cinco semanas y del cual van a recibir una, una acreditación por 40 horas semanales, nosotros acá en Uruguay lo venimos haciendo desde el año 2016 y venimos capacitando a docentes, maestros, desde, que trabajan desde primera infancia, o sea, educación inicial, educación primaria, educación media o secundaria, y también a docentes universitarios. Eh, nosotros nos, nos planteamos este, hacer un cambio en, este, en, en, esta, en dejar que la, que la educación eh, inclusiva pueda llegar a verse como un problema y transformarse en un desafío y en ese sentido estamos trabajando, eh, para todos los países todos estamos este, en un tránsito de una educación especial, una educación inclusiva, entonces eh, repetir que nos encanta estar pudiendo compartir este, este tránsito, este desafío que es la educación inclusiva y como bien decía Begonia, concretar ese derecho, este, tenemos que ser conscientes que, el, el, que las personas con discapacidad no puedan acceder a la educación es un acto de discriminación y lo tenemos que ver, aunque duela esa palabra, lo tenemos que ver desde ese lugar y tenemos que trabajar conjuntamente este, para que eso eh, no siga sucediendo. Este, no es de un día para el otro, es un tránsito y por eso este, es que está muy bueno eh, en este tránsito que nos acompañemos, en este caso Uruguay y México. Y bueno, como palabras finales, he de decirles que eh, está, vamos a estar acompañando. Ustedes van a tener cuatro excelentes tutores. Desde acá de Uruguay, también, el equipo técnico de Tronadis vamos a estar apoyando en lo que sea necesario. Este, bueno, feliz curso para todos y todas. Bueno, y solo para despedirnos, decirnos que, bueno, esperamos que este sea el primero de muchos cursos, que esta, que esta sea una experiencia y, y seguir colaborando con eh, México y Uruguay sigan trabajando juntos con el aporte de Y bueno, y el seguir compartiendo... Estas experiencias ahora es un curso, más adelante pueden ser otras cosas. Bueno, mucha suerte, mucho éxito y esperemos que les guste el curso que están haciendo. Muchas gracias y nos vemos pronto.